La aplicación Monitoreo Domiciliario permite al equipo de urgencias de OSDE realizar un seguimiento de la evolución de tus síntomas. De acuerdo al diagnóstico detectado en tu consulta médica, te enviaremos diferentes tareas a través de la app que deberás ir completando. Esto nos permitirá conocer cómo te sentís en forma diaria y evaluar el mejor tratamiento para vos. Además, permite registrar tu historial como paciente de urgencias para que nuestros profesionales te puedan ayudar a reponerte. Descarga la app Monitoreo Domiciliario y empezá con tu recuperación.